Joel María denunció ante los medios que desconocidos a bordo de una motocicleta lo desbocaron de sus pertenencias. Próximo al Hospital San Vicente de Paúl de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Yo iba para el hospital a las 5 de la mañana y me salieron esos tres tigres ahí de la entrada de un bajito de Lulú. Cuatro eran ellos, cuatro chamaquitos. Ah, déme todo lo que tiene. Yo le tiré el motor y el suelo que llevaron el motor, entonces no me lo llevo, el motor no me lo llevaron. Y en tanto vete, además me quitaron los documentos y el celular mío. Yo llegué al hospital y ahí estoy que iba al hospital y decía que lo atracan, que lo atracan, lo atracan. Lo atracan. Y yo me quedé con esa vaina en la mente y agarré, le di la vuelta a la, los la, huevos la, la enteros, y ayer me lo encontré a los cuatro. Ahí lo enfrenté con un puñal. Le quité dos celulares, le quité. La flota de tío mío y otra flota de yo no sé de quién. Narra que emprendió una persecución en contra de los cuatro asaltantes, enfrentándolos con arma blanca. Yo, yo lo había visto así, de Vite y Valle son ellos. Yo lo había visto así, no. A las 5 de la mañana, cuando yo me, me, me enfrenté con ellos, era a las 6 de la mañana. A las seis. Armado, ¿eh? armado, ¿eh? Con una pistola de embute. Una pistola de embute, tenían y cuchillo. ¿Pero te los Nada de eso. yo Aparecieron documentos ajenos que ni míos eran. Yo lo devolví todo eso. Traje los celulares que le quité, lo traje. Joel, Joel María. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.